Y no pasa nada, señorías del Partido Popular. Ya sé que a ustedes las clavitudes les viene muy bien. Y como les viene muy bien que la gente cobre muy poco porque me va muy bien la economía, esto les parece muy mal. Que ya le estuvimos en el Gobierno cinco años y nos fue nos fue de lujo estar con ustedes en el Gobierno. La subida del salario. Señorías. Señora Susín. por es que favor. esto va a ser un bispo. Me van a tener que dejar algún minuto más, presidenta. Bueno. No se... Es, es, es una buena noticia para Aragón, que se suba el salario mínimo y los aragoneses y aragonesas, esos 78.000 trabajadores y trabajadoras, viven mejor gracias a la propuesta de Podemos. Igual que es una buena noticia que el presupuesto suba el gasto social un 57% porque lo sube en la dependencia, lo sube en la igualdad, lo sube en la infancia, lo sube en todas esas cosas que también desde Aragón defendemos y también en el Gobierno central estamos defendiendo. ¡Qué difícil, qué difícil, señorías! Ladran, pues cabalgamos, ¿no? Pues venga, a ladrar, a ladrar, que no pasa nada.